Yo no vi esa foto con, Ahí está la foto ¿Cómo apareció Obama ahí? Con los ojos cerrados <ríe> Como inspirado bueno Permíteme ver a ver Yo no tuve tiempo de verla Así me dijeron Ah, pero es un piquito, ¿vale? <ríe> es un piquito <ríe> eh, Yo también cerré los ojos <ríe> Bueno, cosas yo, yo, eh, Mira, acerca de esas cosas Yo, como a mí tanta... La palabra no la voy a decir porque estamos transmitiendo, ¿no? Tanta varilla me echan a mí que yo no le hago ni caso a eso. Yo ni le hago caso, en verdad. Creo que el Vaticano protestó y retiraron la cosa, ¿no? Obama no protestó nada. Sí, protestó. Sobre todo que lo pusieron conmigo. Diría, póngame pues, con...